Que protegen. Hay gente del TEC apoyando a su equipo y vamos a esperar el inicio de este encuentro. ¡Vámonos! Sale la patada, la toma sobre la yarda 1 y ahí regreso. Empieza a ver el roto, empieza a moverse y llega hasta el nivel número 35 en esta revolución entra en los controles Iker número 16 está comandando el ataque de la preparada tiene gemelos en la parte superior tiene la carga para el número 20 Juliano Alejandro no sé si. venga Freddy número 5 de Borrego 0-0 al momento venga pinta sale el tiene el número 4, el empieza a correr y llega hasta la del número 46. 42. Vamos con segunda oportunidad, dos yardas por avanzar para el equipo de la Panagua y que es el número 22, número 16, se le dan una jugada directa, no logra avanzar nada al número 22. Tercera oportunidad, dos yardas para avanzar para el equipo de la Pre-Panagua. Número 16, en la jugada, se directamente y va a quedar muy cerca del primer video, vamos a ver cuándo lo vamos tres, tres y fuera para los leones de la prepa en esta que es la primer serie, viene el despeje por número 15, Patricio Boteleno, bote en contra ese balón. Ese balón bote en contra completamente. viene por razón el doble el que viene en la parte superior de su pantalla viene el acarreo a vamos a esta jugada vamos a esta jugada viene el pase corto sigue avanzando y no la tiene pero logra mover las cadenas con el número 18 empieza a doblar la esquina se quita en contacto indica el que piso fuera alrededor de la yarda número 320 bien tiene tiempo pase un poco adelantado pues se le cae el balón al número 2 hay que des... bien tercera oportunidad una yarda por avanzar para los del TEC viene pase rápido número 18 tiene el balón y donde tiene este jugador de la puto en ambos lados de la pantalla viene en la optativa. Viene el número 2 y a el nivel de título, viene. Logra sacar unas 5 o 6 yardas en esta jugada que aparecía en la otra. En qué mundo no se encuentra soltado un hombre. Esa línea número 18 viene. Hombre en movimiento se la dejan. Va a tener el hueco, sigue avanzando y va a llegar a la número 6 y va a ser primer gol para el Texe. Número 1, Gerardo Reyes en los controles. Doble gemelo, sale la jugada, tiene tiempo, va a soltar el balón, suelta el pase, alto, buscando su posición con 85. Aña Leonardo Carrillo. Viene la jugada, el acarreo con el número 24, balón va a llegar a la llana, número 5 y vamos a ver cómo le responde la defensa de la prepa náhuatl la carrera va a ser directa no frenan no van a frenar no la llanura número 3 aproximadamente va a ser la cuarta oportunidad un gol de campo muy muy cerca. viene y es bueno El coordinador ofensivo, perdón, es Miguel Ángel Estrada. El hombre en movimiento lo quieren ajustar Tiene índole con piernas Ya hay un pañuelo Vamos a ver qué es lo que marcan Por la zona donde fue lanzado El último tiempo de la prepara agua El hombre en movimiento Tiene tiempo Hombre azul darles una llave en esta primera oportunidad Triples del lado superior de la pantalla Triples, número 16 en los controles Le dan tiempo, viene la carga Acansa a sacar el pase Incompleto Y se tendrá que despejar el equipo de la trepa al agua Desde la Viene, tiene tiempo, va a soltar el brazo, suelta el brazo, interceptado, interceptado por parte de la abierta y tenemos cambio en el, los controles. Este número 4, Santiago viene Vamos a buscar. Bien, va a correr, corta uno y va a lograr el primero de 10. Sobre la llave 40, al interior de la pantalla, Gémelos en la parte superior. Bien, tiene tiempo, suelta el balón. Viene el atacador de despegue, va a hacer su mecaño, va a correr, consigue el primero y 10 brinca nuevamente ese jugador número 2, Aldri Velasco, viene, suelta el pase, no le tienen inmediatamente, pero les ha a lanzado unas 4-5 y ahora este pase rápido, 3 puntos de no gol desde la prefana 0, viene el pase rápido, se quita el contacto va a llegar hasta el equipo número 44 moviendo las cadenas el equipo del T número 2 como base en este ataque viene el número 1 Gerardo tira el pase El número uno tiene tiempo suelta el brazo hombre ¿sí? De regresar de meterse al juego. Queremos agradecer a nuestro camarógrafo del día de hoy ya que el estelar está en el campo. Viene una Alejandro Vives, esta conexión entre Santiago no, pues sí, e y Vives sí, el... no se si, dio. Buscando pues sí, o sea, ser más agresivo en la parte de la Repa Nueva. Que el mismo engaño, o sea, mira, me ha salido bajando a los dos Es que no sé pues, la Repa Está muy fácil. Tú viste. Boris Ortega, vengo a mis Alex Gutiérrez. Emiliano Aguirre, Poncho Nava, Gael García, Fabio Lulian, Francia Lulian, Pedro Armido Soy y su padre. Tiene la jugada, empieza a correr y lo van a detener. Y le cae una muralla blanca. Santiago, número 4, tiene tiempo, suelta el pase. De la prepa náhuatl no ha logrado caminar de forma contundente, casi que bloquean la patada una patada muy alta que van a recibir sobre la yarda número 20 y es detenido de la 23 muy buena topeada por parte del texen y detienen Andri, número 2 logrando a Vandica Ochoa, Texem duro, saludos, Monica. viene la carro. tiene oportunidad número 5 más protección al cuerda de la prepanagua. Viene triple del lado superior de la pantalla. Pase rápido y completo. Bien defendido nuestra oportunidad. Por parte de Andrés, vamos a ver si no hay sorpresa. En la patada pide recepción libre. Empieza el bote a favor. Y va a llegar sobre la yarda número 30. Vamos, ahora tenemos cambio de coreback Por parte de la prima Anáhuac Vamos no, a hablar con el número 20 el micro. Se rompe Y no logró nada Va a ser Segunda oportunidad 14 yardas por avanzar Viene, tacho Empiezan a correr, hay buen hueco por el centro Y logran avanzar Casi Número 11, Hachim Los fotones, la carrera por el centro Logren avanzar y unas 3 puntos yardas, protagonizando 10 puntos para el tecnológico de Monterrey, Estado de México, 0 puntos para la prepa analoga. Viene la patada de despeje, vamos a ver cómo vota. Garen Gortés, 5-4, lo dejan votar y van a quedar sobre la yarda número, vamos a ver dónde le queda, número 3, 2, entre la yarda 2 y 3, vamos a ver. Sí, sí. Regresamos amigos del emparrillado Iniciamos ya el tercer medio Por cierto, para todos ustedes Por todos los campeones Viene primera oportunidad Viene Gerardo Orlandre Número 2, lograron la esquina Y lo va el número 24 Pero moviendo No importa En la primera y la segunda oportunidad Pase 85, empieza a correr y ya ahí en la sala el número 45. tuve que llegar un poquito tarde porque pues, este, el asesor ya no, no bajaba entonces este, pero ya estamos aquí ya para la reacción y bueno y en los controles el número 1 Gerardo hace no la pinta ya está libre, no tiene solo. por parte de este mundo. Viene a la carga por parte del prueba. Sale, tiene un bloqueo. Y lo marca con marcación. Ya se alinea la patada. Sale. igual tacho en el control y los hijos libre y el golpe por parte de los 33 porque Vino sin su defensiva estelar porque todo el mundo sube a la intermedia intermedia que ahorita ha estado bueno masacrando a sus equipos contrarios y que se le necesitaba en este momento por la juega así es el estado ahora. Ahora también es uh, le uh, llega uh, un más segundo arriesgado por parte de él. Bueno, a tu defensivo en este partido bien tiene Viene el gancho, tiene tiempo Tiene ganado, Fía. se la porra, el beso, al defensa Al defensivo Y corre, ya está abierto Tiene los bloqueos, el Entonces... triunfo El pase. Un centro elevado. Ya sí, hay un castigo. Sí, sí, sí. Y detiene a Nakashi. Número 11 en la 1040. Más. Viene. Tiene tiempo. Buena protección esta vez. Suelta el brazo. esta primera oportunidad guarda 20, tiene el 87 el jet sweep, el 87 tiene la banda, tiene bloqueos y hasta la 31 lo dejan hasta el 87 Luis <risa> Héctor mi... y bueno este corre que ajusta. la defensiva que le gustó y ya lo tiene de nuevo en este stop y lo tiene el 18, sigue este 18 que estuvo a punto de hacer una anotación el drive pasado <risa> Que menos en la parte superior viene el pase cambio. La pantalla tiene bloqueo y sigue, la verdad, esta jugada nos muestra cómo está preparado. Oficio. Andrew 2. Tiene el balón. Hace un corte. dobla la esquina. Y va a tener primero y diez. Vamos a ver dónde ponemos los oficiales que se lo voy. Y lo tiene. Y no nada más, esa, esa es la sino una o dos llagos. Para que este colva llegue y los corredores empujan. Viene, eh, primera oportunidad nuevamente por tierra. Viene Andri, no detiene. Logra avanzar tres yardas en la tanteada. Primero. Y va la jugada. El fake y sigue. y Nada más tiene un jugador que lo no logra saquear hasta atrás el número 8 de la napa. El pase lo tiene incompleto. Sí, Ya a la línea de golpeo. Viene. Segundo oportunidad. 10 yardas para avanzar. Número 4. Tiene tiempo. Busca. Lanza el pase. Buscaba el número 84. Mm. Y va, el pase, se ve largo. y la eh, Llega rápidamente. El fomor por parte. Y veremos por quién le ha recuperado. El valor es el ganador. El, valor es el texel. Así es, viene primera oportunidad, ya del el número 40 para el tercer. Viene Gerardo Reyes en los controles. Ah, el Jansuit con el 87, tiene los bloqueos, no llega tan lejos, pues, pero si no va a ganar 13 <risa> controles. Ya y nada más Andri que a un lado de Gerardo, viene el engaño, tiene tiempo, suelta el paso. Viene con el 87, ¡Oh! un golpe bastante, bastante tardado. ¿Tres? Tiene tercera oportunidad. Se va de nuevo con el 2. Este Andri, que es una, un caballo de pelea, un caballo todoterreno todo terreno. Busca el salto de la defensa. Ajusta lentamente sí. y ahí está. Va el pase, sí. se ve el ajo, lo tiene solo. Tiene la separación. Y todos el trabajo por el número 6. Texem se sube a arriba. 23 a 0 contra gol de campo por Andri número 2 viene Y por bueno. luego marcador en el cuarto cuarto y estaremos listos la patada se realizará desde la yarda número 20 y vamos a ver si pueden meter algún punto el equipo de la náhuatl y no, termina haciendo una muy buena patada para la 10 y al final intentará regresarla y tiene, tiene los bloqueos y salen hasta las 50 y aquí sí es cuando podemos ver cómo afecta esta jugada cuando en vez de haber en la lista estamos en formación de triples de un lado, dobles de un lado y le pegan la mano para Un paso un poco atrasado por... Pero pega demasiado atrás y con esa velocidad que tiene es muy difícil Seguimos. Por más que viene nuevamente al pase, ahora buscando a Sasha. y logrando tener el velo puede y avanzar. Piantas triples del lado superior de su pantalla. Gemelos del lado inferior -E viene vale. Ike. Y en el tiempo, pase. Un poco complicado y comprometido nuevamente este envío de Ike en cuarto no 0 sé si es que Salvador Montoya, paciencia. ahí de atache. Si ¿Sí es Salvador. Vamos a ver esta y es patata. casi, Padre. Buena patada, sale hasta la 20. La banca, el ataque en la banca. Y, se... y más de nuevo, Este el receptor 18 tiene los bloqueos de un lado. Y muy bien, podría reírse. Y busca hasta 32. El 32 y el safety, y logran hacer su trabajo, pero ya están allá. Ajustan rápidamente. Podemos ver que un cambio de tori ¿Cuál es el número 10? de Daniel Gonzalo y número 42 vemos en motion core, va, va con el pincheo se le cae el fumble y sigue este corredor que baja el hombro y busca el contacto y se viene al terreno probando gente el Texem con el dominio completo del marcador viene el pase al el 87, 87 que busca y lo tiene completo el 87 Miranda un muy buen. Bajan todos los backs. Ahí está, Ahí está el torzado. Uy, le quedó absolutamente a nada. Podemos ver cómo casi acabamos con este partido completamente. Así es, viene segunda oportunidad. Viene un buen movimiento. Se lo entregan. Viene la carne y... Vamos a la La y. Saludos. dónde llega. Hay que ver qué ajustes hacen los coches en la semana. Bien, este vale. 20, pase para atrás. Los números a la distancia no se alcanzan, a ver muy bien. Y va, el, el, pase el pase completo por el número 6. Qué anotación simplemente lo busca en el, el equipo en el campo, ya ha sido los delante. Viene el intento del punto extra. Y es pues bueno, el marcador al momento, 30 puntos. Agradecemos todos los comentarios. ¿Los comentarios a favor, en contra, son bien recibidos. Y bueno, esa lista de Novel Vertex liderados por el número 2, el corredor Andy Velasco, que ha sido corredor, bateador y pontero muy bueno en las tres posiciones. Y veremos hasta dónde los deja. Y los mete, lo de por la yarda 1. Busca sale por la izquierda, tiene un bloqueo y es rápidamente detenido en la 24. Así es, y bueno, vamos, gracias por comentar. Hay buenos receptores, así es, Doris, debemos entender que es talento nuevo y aún no están acoplados. Así es, Doris, este equipo van a ver cómo partido a partido tiene que ir creciendo. de una mano, atrapadas, saltando todo su cuerpo en el aire. Y bueno, lo pudimos ver en todos lados, que fue maravilloso. Y se le cae el paso, estamos hablando de esto, disciplina. Eh... Venga, viene Iker, tiene tiempo, suéltale el avoide, buen pásenlo donde tiene y hay un combo. Un la acá, el número 14, hasta la 16. Y bueno, pasamos de lo que pudo haber sido un 17-0. La verdad, un comentario bastante acentado sobre lo que estamos aquí viviendo en el terreno nuestro. Viene la carrera por el centro con el número 20. Y va a tener el primer 10. Vamos a ver dónde deja los sofá. Viene la jugada. Nuevamente por el centro. Y es de 10. Tercera oportunidad. Viene la carrera por el centro. Va a un costado. Y. Jugador que sigue moviéndose. Entre 4, 5, 6. No lo pudieron parar. y está solamente dos receptores dos running backs se los dan a 24, la acarreo que mueve la cadena hasta la yarda uno se quedó absolutamente centímetros de y es bueno anotación touchdown del Texem para poner todo terreno viene y es bueno sí. marcador al momento 38 Texem duro, Marielena Contreras muy bien 26 el marcador 38 puntos para el CEM 0 puntos para los de la nava y va la patada nos arrinconan en la yarda. no, en la anotación y sigue, no tiene nada, y no tiene ni un solo bloqueo y obviamente es para no lo si no, no ah, es los mayores de esos a eso, veamos esto los sectores. bueno mal de mal en esta Primera oportunidad. Como un equipo es difícil de asimilar, y bueno, ya vemos cómo están echándose para atrás desde el cero. Nada más tienen a tres lineros, tienen como 17 linebackers. Y. defensa Santoyo, cuando va? 38-0 Provence. Viene esta jugada y se sí. topa con una muralla blanca. Y sale rebotando, pero no avanza nada. Esta defensa sale.